I used to be worried, about, to be everything. worried about everything everything Things meaningful que no me siento yo then miro al espejo Pero no veo nada diferente So, si está todo mal, o oh, si lo estoy yo, y solo quiero huir, yeah. Solo quiero huir contigo. Ya solo despierto, no me levanto. Pijamas mío, fui favorito En la televisión nada entretenido Ya no tengo sueño ni apetito No me convence nada cuando trato de escribir Otra idea tachada hará que vaya a desistir No sabía que estaba bien antes de sentirme así Quisiera haber valorado el tiempo en que fui feliz Del camino me salí, no sé cómo me perdí Por ir mirando al final, pero al final me caí El gris se convirtió en mí Color favorito en este maldito lugar ah. Masacre Family Records. Como en una película antigua Estoy con MC Jaris Spitz Y por eso Hace tiempo que no me siento yo Me miro al espejo Oh, nada diferente, no sé qué pasó Si está todo mal, o si lo estoy yo Solo quiero ir yeah. Solo quiero huir, contigo Dicen que el tic-tac todo lo cura yo con locura, busco la cura para lo que está dentro del corazón. Siento que no hay nada de lo que debería Pero este vacío no se llena con nada Como una copa rota que tan solo derrama Como una habitación con la cortina cerrada Yo puedo sentir que mi luz se apaga Como si mi cabeza apagara lo bonito que pensara Y con un interruptor mi felicidad acabara Como si mi yo cambiara y dentro de mí viviera Un impostor que me saboteara Yeah. Que me saboteara ah, Ya dicen, no, los dicen los tambores Ese no soy yo no. Ese no soy yo no.